Hola chicos, mira mi primer emote, eso me los regalaron, llama, pregúntale al pana si le gusta mi amor, te vamos a decirle. Ey bro, tranquilízate, solo te quiero decir algo, te gusta mi emote, mira ahí Oigan chicos, creo que el bro no está de humor, bueno creo que tendremos que pelear, pero es que solo soy un pobre botcito, pero de todas formas tengo un buen emote, mira, mira, mira, mira, de una E. Oye bro, espera, yo no quiero pelear, yo solo vine para que me vea mi emote ya. Pero bro, porque estás huyendo, tú no quieres pelear, yo tampoco no quiero, pero tú me estás obligando. Oigan chicos, ustedes podrían ayudarme, pero solo con un like. Si quieren, suscríbanse y ayúdame solo así. Espérame un minuto que sea aceroso Me lanzo una granada de hielo y mira, me quito más de 70 vidas. Wow, no puede ser, dice una pared agachada. Él pensará que yo sé jugar. Ay, ya me morí. Cualquiera que esté viendo este video que me enseñe a jugar, que comente su hi, pero pasa lo que sea. Yo sé que un día seré gran maestro. Vamos a verlo ahora si mejoró y le doy su escopetazo. A ver dónde se metió el bro. Míralo aquí, pero el problema con este bro es que se mueve demasiado. Yo además mira, mira, se sube. Yo no sé qué está pasando con el pana, pero se mueve demasiado, se merece su merecido. Yo ya estoy alto de esto. Hey bro, pero como me diste ese escopetazo si tú eres solo un boxito. Coge la vida suave bro, que tú eres duro. Adiós mi gente, pero no olviden dejar su like.